Muy bien, bien, muchas, muchas gracias. Eh, vamos Estamos entonces en a la pasar a mi trayectoria. La trayectoria.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 ceremonia del premio trayectoria 2022 para hacerle la entrega oficial del premio trayectoria 2020 a Lito que ganó en aquella ocasión. No voy a leer la reseña de Lito completa, este, el video está en, en, en, en nuestros archivos, simplemente un resumen de lo que comentábamos aquella vez de Lito, que es considerado el padre de Internet en El Salvador. Lito fue protagonista en la conexión del Salvador a Internet y estuvo a cargo o está a cargo de la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 Trajetória dois mil e vinte, finalmente. <laughs> <laughs> yes, Renovemos el aplauso, por favor, para despedir a Lito del escenario con su premio, ahora sí, de modo presencial. Y también faltaban la fotos de la educación, había screenshots, pero no es lo mismo. Que una foto de Everest. Bien, continuamos entonces con el premio Estamos Trayectoria 2022. En línea con la visión del ACNIC de promover un Internet abierta, estable y segura para el desarrollo de América Latina y el Caribe, desde su primera edición en 2009, el premio ha sido otorgado a 20 líderes de. 3 de 14 países de la región. De 14 Perdón, esté países fuerte, de la región. ¿Estoy ya hablando muy alto? <ríe> no. no. Bueno. Entonces eh, se encuentran entre nosotros algunos de los receptores de ediciones anteriores, se encuentra con nosotros eh, Raúl, Echeverría, Raúl Echeverría, quien fue reconocido con el premio trayectoria en 2015, 2015. Raúl, ¿sí por ahí? se encuentra también en este también evento, evento precisamente Lito Ibarra, eh, en su edición 2020 fue quien recibió eh, el premio, quien además ha sido inducido al salón de la fama de la Internet, hoy, en Internet Society en, Internet en alguna, Society edición y de alguna edición reciente. El de la edición 2022 está constituido por un representante del directorio del ACNIC, algunos ganadores del premio Trayectoria, de otras ediciones, obviamente, académicos y miembros de la. De la comunidad. la comunidad. Específicamente, el jurado de esta edición del premio de Trayectoria de 2022 fueron Alejandro Guzmán, Carolina Aguerre, Christian O'Flaherty, Max Larson Henry, Bernadette Luis, Mundo Vitale y Lito Ibarra.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 Guarden un poco de, un poco de energía, energía para el aplauso, porque voy a leer su semblanza. Que es muy importante. Y luego vamos a ver un video, así que vayan acumulando esa energía.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 A LACNIC, LACNIC le dedicó muchas horas LACNIC y alrededor de 20 años, 18 de los cuales como miembro formal del directorio, 16 de ellos como tesoreros, participando siempre activamente en más de 160 reuniones del directorio aportando siempre su visión necesaria para mantener unas finanzas sanas en la institución. Glacier también se involucró en la TLD, la asociación de los STLD de la región, y fue parte de su consejo directivo en los periodos de 2008 a 2012. Colaboró en la creación de diversas iniciativas de capacitación en la gobernanza de Internet regional, como el programa Youth Ambassadors de Internet, logrando una participación importante de jóvenes latinoamericanos. En el ámbito global, representó a América Latina y el Consejo de Direcciones del, eh, del ASO, el Address Supporting Organization, en ICANN durante 18 años. Fue miembro del Comité de Nominaciones de ICANN por más de 7 años, comité a cargo de definir posiciones de liderazgo en ICANN. Lideró y fue anfitrión de eventos globales en América Latina, dándole mayor visibilidad a la comunidad regional y facilitando Facilitando su participación a nuestra comunidad regional dentro de estos eventos. Reunión del IGS Global en Brasil en 2007 y 2015, dos reuniones de ICANN en Brasil en 2003 y 2006, y el evento LED Mundial 2014. Y estoy seguro que fue determinante en la terminación del contrato de las funciones de IANA que tenía eh, Estados Unidos. Eh, eh, en el rol que tenía Estados Unidos en las funciones de Iona. Fue asesor de la UNDESA para la organización de los foros de gobernanza de Internet del 2007 al 2018. Profesor de la Euro que es la Summer School of Internet Governance en Europa, eh, en Alemania perdón, el 2009 al 2018. Coordinador de la Escuela de Gobernanza de Brasil del 2014 al 2018. Miembro del directorio del Public Interest Registry,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 y su compromiso con los modelos de múltiples partes interesadas ha constituido una contribución invalorable al desarrollo de Internet en América Latina y en la construcción de comunidades regionales.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 larga data, alrededor de 22 años. Nos conocimos en las primeras reuniones de la y junto con otros participantes comenzamos a afectar la creación de la NIC y somos cofundadores. De es una persona comprometido y leal con sus propias convicciones, pero también de igual forma a la hora de apoyar o defender a sus amigos. Yo diría que es un asesor. Una persona que contagia con su entusiasmo, con su trabajo con Internet, y con su creencia en el valor del Brasil. Professor ele, professor ele reforçou, ele reforçou um um em mim o orgulho país, de nosso país, de sermos brasileiros, trazendo a esperança em nosso, em mundo, em nosso povo alvo complexo no um um cenário político, social, social e econômico atual. E o professor Glaser é o alemão brasileiro mais brasileiro que eu já, que eu já, que eu já conheci. Como eu vou descrever? de um cara muito Sí, que las cosas Él ha estado muchos años Él trabajando en, muchos en, iniciativas en iniciativas que siempre terminan que siempre aglutinando comunidades a, alrededor, me, eh, en la, en la permanente unir la comunidad brasileña y del resto de América Latina, de América Latina de la Hispana, que no siempre se da de forma natural, que ha sido una, una, una persona clave para que todo fluya de la mejor manera. Hacer que la gobernanza de no sea solo un globo, sino un gran y su arduo trabajo en lograr que las partes interesadas tuvieran un diálogo y que después de mucho tiempo trabajar, el trabajo entre gobiernos y los diferentes sectores de la sociedad pero, el trabajo, el trabajo, él siempre se orgulló de vivir que ser presente en, su en su prácticamente su todos los eventos de la área, área, por tanto, tanto contribuyendo con sus principales instituciones, instituciones levando y llevando la visión Brasil de Brasil y de América Latina, Latina, Latina para estas instituciones. Las Creo que ha sido muy importante su visión en distintos lugares desde donde él ha desempeñado roles en crear instituciones de la comunidad técnica de Internet que han tenido impacto en muchos otros ámbitos de desarrollo, de involucramiento, generación de capacidad. We really got to know each other well. We took the IGF to Brazil, and he was heading the host country team back in 2007 que merecido prêmio que está e que que que esse que que ele está recebendo. que tenha no. Muito obrigada por nossa coração, ter me dado a oportunidade oportunidade de contribuir com um pouco essa história, com essa história. Tantas e tantas realizações que Parabéns. Você merece Keep on the good work and have many more happy years. Espero que tenga muchos años más de muita felicidad. Haciendo, el prémio que él está recebendo es por todo su pero trabajo que no cambies, y toda su trayectoria. que sigas que trabajando por mucho no tiempo más, que sigamos teniendo oportunidades. oportunidad de hacer cosas juntos en distintos bueno, aquí seguiremos este, disfrutando este camino. Este camino. ¡Muita felicidad! Mucha felicidad. Mucha felicidad. Te invitamos a Harmut Glaser a pasar a recibir el premio Trayectoria 2022. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estou, emocionado. Estou muito emocionado. A Carolina mencionou a Carolina que sou, eu, sou alemão, eu sou o alemão mais brasileiro. brasileiro. Com, cinco Com cinco anos, anos minha família a minha a minha de família, eu no da Alemanha para o Brasil. Se decidi viver em outro país, apesar de ter país, recebido, muitos, de ter recebido muitas, muitas invitações para trabalhar em Europa trabalhar ou Estados na Europa e nos Estados Unidos. Como uma, uma pessoa preocupada com a sociedade, com a sociedade. sempre me procurei sempre involucrar me em, em trabalhos sociais. Trabalhos sociais. Quando eu tinha 15, 16 anos, em Brasil, anos no Brasil, <coughs> gastava meus filhos de semana de variadas de tar, ream, trabalhando com, ninhos, eu com, com meninas, meninos, com minhas, procurando ensinar-nos ensinar algo melhor para a sua, sua, sua vida. Como claro. eu tive, tive a em oportunidade de estudar em uma universidade, decidi usar, de conhecimento usar meus conhecimentos para retribuir todo o que eu tinha meu país. Por eso, por eso me involucré con trabajos sociales, con trabajo social, no, aceptando no aceptando trabajos en otros, lugares, en otros lugares, pero retribuindo, retribuindo porque Brasil es mi patria. Soy brasileño, cartera de identidad do de Brasil, Brasil profesor por, por muchos años en la universidad, y procurando, procurando siempre servir a mi, a mi país. Y nunca, y nunca, nunca Tenía el, tenía el sueño de, sair, de, de salir de mi país, país y tener una proyección, una proyección en, América en América Latina. Pero como la Pero Internet como la no tiene fronteras, mis fronteras, mi fronteras pasaron a ser América a ser Latina, Latina, y Latina y al final el mundo. Y con, mucho, y con mucha gratitud, con mucha gratitud reconozco mucha gratitud que las fronteras la para mí nunca para fueron mí, nunca una, solo, un límite y pude Voy contribuir para contribuir cambiar para la Internet en, en América, Latina. América Latina. Recuerdo de un evento en Costa Rica cuando Raúl y yo. Representamos a América Latina en la abertura del evento. Y yo hablé algo así como: Yo tengo un sueño. el ejemplo de Martin Luther King, que tenía un desafío en Estados Unidos para vencer el problema étnico. Y mi desafío fue mencionar que mi sueño era mirar una América Latina totalmente integrada por la, la internet. internet mirar o tener esta visión de, de contribuir para que la internet, internet no tenga much, no más Separações, que eh, e que toda América e que Latina tenha condições, condições de estudar, estudar, de se informar de se enfermar, e progressar de progressar através da vida. E este sonho, e esse sonho continua. continua. Porque, porque ainda temos muitos excluídos em Brasil, Brasil e todos eu, os outros países, em países de América Latina. Países, América Latina. E a contribuição, a contribuição por vários anos, que, que tive a oportunidade por LACNIC, para mim, é um texto de gratidão por tudo nunca que recebi. Um nunca procurei riqueza, nunca procurei fortunas, mas procurei ter amigos, procurei ter pessoas que compartilharam Podrían compartir la, la, mesma que vision, que la, la misma visión y la misma visión soy muy grato a Dios y grato a mi familia y permitir viajes muchas viajes centenas de viajes viagens, viagens, viagens, centenas viagens, de viagens, para contribuir de una forma muy humilde muy modesta muito para una América Latina más integrada y e que la CNIC continúe siguiendo de esta forma como estamos haciendo hasta hoy 20 años, 20 años de suceso. Recuerdo algunos detalles uh, muy picturescos antes, de antes de comenzar, de comenzar con la CIC, reconocido en 2002, en 2002 en la reunión de Ikan, en, en China, en Shanghai. Uh, pasamos 3, 4 años trabajando como comité ad hoc, intentando unir este espíritu de tener un sueño de realmente crear algo para nosotros. Para América Latina no sería bueno. Bueno, sermos apenas un anexo de ARIN de Estados Unidos. Teníamos potencial, teníamos condiciones en todos los niveles de tener nuestro registro regional. Y esto hoy es una realidad. Por eso, gracias por todo. Es mucha... Es mucha como dice, gentileza de ustedes gentil conocer de vocês, este mi trabajo y fue una simple suposición para cambiar para mudar América, América Latina, Latina y, Brasil. y Brasil tengo hecho Yo, esto como sí, dedicación sí, sí, y vida una, una, contribución, de una sincera, contribución sincera, nunca esperando nunca un reconocimiento, esperando por, eso reconhecimento, eso por eso me siento muy honrado por todo lo que pasó en este momento. En este Infelizmente momento. el papel, uh, acepta, uh, muchas el papel acepta muchas cosas y todo lo que, que Oscar leo algo... fue algo... Exagerado, algo muito exagerado, muy, muy, muy fuerte, muchas muito cosas forte. no, e no corresponde, cosas pero gracias, corresponden. Pero gracias amigos de La sigo de LACNIC. por más algunos años, no sé cuántos, trabajando junto con ustedes. No com estaré seis, presente en em todas las reuniones em todas as por algunos motivos personales. Decidí dedicar un poco más de mi tiempo a mi familia y a mis nietos, pero sigo. Mas continuo LACNIC, LACNIC. salvo de las reuniones de LACNIC, pero LACNIC, LACNIC, LACNIC, LACNIC sigue en mi corazón. LACNIC gracias LACNIC por, todo. Mi corazón. Muito obrigado por todo. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Bueno, vemos el aplauso, por favor, una para despedir entonces a Carmuda al premiado.